En hiperlimpieza podrá encontrar baberos desechables para niños o bebés, prácticos, cómodos y muy sencillos de colocar. Nuestros baberos para niños son de color blanco y podrá encontrarlos de dos tipos, fabricados en celulosa texturada, con un bolsillo inferior para recoger residuos, y fabricados en tejido sin tejer plastificado, con una alta resistencia. Ambos cuentan con cintas para sujetarse correctamente. Recomendamos estos baberos para centros sanitarios, colegios, guarderías o ludotecas, así como para excursiones o viajes.